No se gasten las gemas en esto porque, bueno, el video de hoy se va a tratar de que no gastes tus gemas antes de ver este video. Muy buena gente, yo soy Citra y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Hoy día les vengo a dar una recomendación que estoy seguro que no muchos sabían y es por esto que hago este video. Para los que no me conocen, soy alguien que sube guías y gameplay de Ninokuni este nuevo juego que acaba de salir casi diariamente y directos diarios también. También subo contenido a otras redes, así que pueden pasarse ya que las tienen en la descripción. No gastes tus gemas antes de ver este video y les voy a explicar por qué. Como podemos ver, las gemas es una moneda que puedes comprar con dinero real y las puedes utilizar en muchísimas cosas, por ejemplo, bueno, esos son paquetes que valen dinero real todo esto es dinero real, como por ejemplo, los puedes usar en paquetes que te dan cosas objetos para subir armaduras las gemas son algo que puedes utilizar para obtener recursos bueno, y como pudimos ver, las gemas es algo que principalmente se consigue comprándolas con dinero real y hay veces que el juego te da gemas aunque no gastes dinero como por ejemplo aquí, cuando llegas a cierto nivel el juego te da una cierta cantidad de gemas y creo que diariamente el juego te da unas cuantas gemas Mientras hace las misiones y todo lo demás, por eso yo tengo 500 Las tengo no porque me haya gastado dinero, yo soy free to play, sino porque las he estado ahorrando Ahora al tema, a lo que trata este video Indagando durante esta tienda descubrí que hay algo que de verdad la gente necesita hacer Lo primero que tienen que hacer es ahorrar sus gemas, no las gasten Aquí enfrente suyo les estoy mostrando la respuesta de por qué no tienen que gastarse las gemas. Aquí dice: Reembolso de diamantes. Obtén un... unos pendientes de 3 estrellas al realizar la compra. Accede durante 7 días y tengo un reembolso de diamantes del 100% si yo llego a tener 1600 gemas de la forma free to play si no me quiero gastar dinero yo ahorro 1600 gemas me compro este paquete con las gemas del juego obtengo recursos aparte de las gemas y después de 7 días voy a tener las mismas gemas que gasté y me voy a poder volver a comprar este paquete yo creo que lo puedes volver a comprar ya habría que confirmarlo. yo creería que sí. es una suposición pero lo que no es una suposición es que si compras esto te van a dar todo esto durante 7 días te tienes que conectar obviamente y vas a tener las gemas que gastaste claramente esto al ser un juego que depende mucho de los recursos que tú ganes es súper importante por eso para los que no sepan acerca de esto ya lo saben ahorre sus gemas no las gasten así que ya saben gente no se gasten sus gemas en esto muchos errores que cometen muchos es venirse aquí a la zona de invocar y cometer el gravísimo gravísimo horror de gastarlas en esto en, en estas cosas de invocar armas de invocar estos pokémones de invocar estos atuendos yo yo el primer día que jugué este videojuego me gasté mil gemas que me dio el juego al iniciar la primera vez en 10 de eso Y les tengo que decir que no vale la pena. Con, con, con estas cositas que te da el juego haciendo misiones es más que suficiente. No se gasten las gemas en esto porque sin, sinceramente no vale la pena. Solo te vas a gastar las gemas. Las mil gemas no las regalan. Cien gemas no las regalan. Es... Tienes que estar conectándote, haciendo misiones todos los días para llegar, aunque sea 100 gemas, a menos que estés iniciando. Es por esto que yo les recomiendo, y es por esto que yo les recomiendo que no se las gasten tampoco en esto. Eso es cosa de ustedes, eso ya es cosa de ustedes. La verdad es que no me parece que gastarse, por ejemplo, 1.800 gemas por mil de oro... No me parece que valga mucho la pena, literalmente literalmente dejé el juego modo IA y cuando me metí había ganado 150 de oro solo solo estando desconectado. Así que gastarse 1800 gemas por 150 de oro más estas cositas que te las ganas perfectamente en misiones no vale la pena. A mí parecer lo más rentable y lo renta más ahora, a mi parecer lo que más vale la pena actualmente en este juego es ahorrarse 1.600 gemas, lo más rentable que pueden hacer ahora. Así que ya saben, si no sabían este truco, dejen un me gusta, suscríbanse. Si les deja de gustar el contenido, se pueden desuscribir. Así que ya saben, si no sabían esto, dejen un me gusta, comentenme si sabían ya de esto, porque yo cuando lo descubrí, era como haber descubierto América, solo, sin, solo que sin robar el oro, claramente. Así que nada, gente, es, el, es un video muy corto, es un video informativo, espero les ayude. Y nada, gente, nos vemos mañana con más videos. Así que nada, yo soy Citra y nos vemos en la próxima.